Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión analizamos el editor de clips. El editor de clips es un editor que está orientado para realizar trabajos de tracking o enmascaramiento. Para aquellos que no conozcáis lo que es el tracking, eh, indicaros a grosso modo, que es una manera de poder realizar un rastreo o un análisis de una secuencia de vídeo eh, tomando como referencia determinados puntos en la escena. Esto lo que nos va a permitir posteriormente es o bien añadir cosas o bien eliminar cosas en la escena sin que eh, haciendo bien las cosas se note la diferencia. ¿De acuerdo? Bien, en el editor de clips lo que tenemos eh, fundamentalmente es un encabezado donde podemos distinguir en la parte superior un desplegable de modos que, donde podremos seleccionar si lo que queremos realizar es un tracking o un rastreo o una máscara vale además eh, tenemos este desplegable que lo que nos va a permitir es eh, mmm, indicar qué es lo que queremos ver en el editor si lo que queremos es ver el clip que tenemos eh, cargado en memoria o bien si lo que queremos es eh, la pantalla gráfica o bien el top sheet que se traduce como planilla de tiempos. Esto no voy a entrar a ello porque hay eh, editores específicos para esto. Entonces cuando entremos a esos editores vamos a ver lo que es estas partes. ¿vale? Concretamente son el editor gráfico ¿vale? y el top sheet que es el, el editor de la planilla de tiempos que será el próximo editor que vamos a ver después de este adicionalmente a esto tenemos un pequeño menú donde ahora que no tenemos ningún vídeo cargado solo aparecen estas dos opciones pero en el momento que cargamos un vídeo pues, tendremos alguna opción más y luego esta parte de aquí que lo que nos va a permitir esto lo hemos visto ya en otros editores eh, esto eh, va a permitirme seleccionar entre todos los vídeos que tengamos cargados en memoria actualmente para, para esto ya tengo preparados dos vídeos vale aunque solo os pondré uno o bien nos va a permitir abrir un vídeo e incluirlo aquí ¿vale? o una imagen vale luego cuando ya carguemos eh, un vídeo aparecerán eh, por aquí eh, opciones como el punto de pivote y demás lo vamos a ver ahora para ello voy a seleccionar esta, este vídeo de aquí vale esta composición es una composición que hice hace un poco para un, para un reto en, en Punto Blend. No sé si conocéis la página, pero altamente recomendada, ¿vale? El Discord que tiene, ¿vale? Para todos aquellos fanáticos de Blender, acercaros por Punto Blend es increíble. Bien, una vez que tenemos cargado el vídeo, eh, os comentaba, nos aparece el punto de pivote, ¿vale? Y nos aparece esta opción que lo que nos va a permitir es un eh, eh, bloquear una selección, ¿vale? el Lock Selection, que el atajo de teclado es la L en este editor, y el, eh, este de menú desplegable, vale, que es el, la visualización del, del clip, donde tenemos una serie de opciones. Adicionalmente a esto, si en lugar de estar sobre el modo de tracking, nos vamos al modo de máscara, tenemos también... Eh, voy a quitar esto nos aparece esta parte de aquí vale eh, que tenemos eh, un, eh, ed una edición proporcional vale podemos cargar máscaras que hayamos tenido ya previamente trabajadas en, en el proyecto en el que estamos o bien nos va a permitir crear una nueva eh, máscara la que he quitado es una máscara que he creado a modo de prueba para poder explicaros este un poquito, ¿vale? Entonces, ya la tengo aquí, la voy a cargar. ¿Vale? Y al, cargar, al cargarla, lo que me va a aparecer o lo que me va a habilitar es este desplegable de aquí que también tiene una serie de parámetros de configuración para poder trabajar con las máscaras. ¿De acuerdo? Bien. La opción de las máscaras es sencilla, es simplemente, pues montar una máscara en nuestro eh, en nuestro secuencia eh, sobre la cual pues eh, interactuar con nuestro clip de vídeo para que aparezcan o no aparezcan determinadas cosas ¿no? y poder a, aplicar ciertos efectos vale eh, no voy a profundizar en todo esto porque cuando vayamos a la parte de, de VFX vale en, en, dentro de todo el curso de Blender, voy a entrar en profundidad en todo esto, entonces ya lo vamos a ver con muchísimo más detalle y ahora simplemente, como ya os he comentado en otros vídeos sobre editores lo único que quiero es que tengáis una noción sobre la distribución de las cosas en el editor para cuando vayamos a trabajar con ello podáis utilizar este vídeo de referencia consultarlo rápidamente antes de poneros y empezar a trabajar con el curso en la parte de tracking tenemos en este desplegable, pues, para poder utilizar los clips el RGB, ¿vale? Los colores, o bien en blanco y negro la escena, ¿de acuerdo? O bien simplemente silenciarlo. Que recordar del vídeo anterior de los editores que esto no es silenciar de quitar el sonido, sino simplemente de anular el canal o no visualizarlo, ¿vale? Adicionalmente, tiene una serie de opciones para poder trabajar de cara a realizar el tracking de la escena de, de acuerdo adicionalmente a esto tenemos también los paneles laterales y el panel de herramientas en el panel lateral nos acabamos con la n acordaros nos aparecen por aquí eh, algunos algunas eh, opciones adicionales ¿vale? los reemplazos o los proxies lo que son es eh, un una imagen más eh, reducida en cuanto a calidad vale que lo que nos va a permitir es poder trabajar de una forma más fluida con nuestro con nuestro clip de vídeo vale luego tenemos también eh, herramientas de tracking vale de estabilización y de vista ¿vale? y luego en el otro panel a diferencia de lo que estamos habituados a ver que es un panel de herramientas donde tenemos unos iconos y ya está. Este panel se parece mucho más a la barra lateral. Con sus pestañas y sus opciones en cada una de las pestañas. ¿vale? Tenemos para eh, realizar el tracking. Solve lo traduce Blender como calcular. vale, Para realizar determinadas funciones y las herramientas de anotación. Vale. Y de esto está compuesto nuestro, nuestra escena. La primera vez eh, tendríamos que cargar el vídeo. Así que si hacemos un play va a ir cargando el vídeo. Eh, tened cuidado con los límites eh, para poder ajustarlo a lo que corresponde. ¿vale? Porque si le ponemos un límite menor pues hasta donde le indiquemos. Hasta ahí va a llegar el vídeo y va a empezar de nuevo. La primera vez... Eh, lo que está haciendo es cargar el vídeo. Entonces va muy lento. Está cargando toda la escena en, en caché. Y una vez que concluya. Pues pasará a, a ejecutarlo la próxima vez más rápido. La parte que estáis viendo en morada. Ya es parte que ya está cargada en caché. ¿vale? Y ahora en la siguiente reproducción. Veréis. Ahora ya sí. Va más ágil. Ya tiene todo el vídeo cargado en caché. Todos sus fotogramas. Y lo reproduce más rápidamente. ¿vale? Bien. El editor es esto. No tiene mucho más. Eh, todas estas opciones que tenemos aquí. Las vamos a ver en su momento. Cuando entremos en la sección. Dedicada a los efectos especiales. En vídeo. ¿Vale? A, a la edición de vídeo. Propiamente dicha. Así que nada. Chicas, chicos. Sed buenos portaros bien.